Bueno, el otro día, ayer, creo que fue nota, yo decía, ¿no? son, nuestro equipo es un poco el equipo universitario del torneo, ¿no? Mientras el resto son jugadoras profesionales y en el caso de Brasil son súper profesionales, juegan eh, a otra dimensión, ¿no? A otra altura, a otra potencia, a otra velocidad, eh, con lo cual es muy difícil eh, meterse en partido, o sea, es muy difícil... Eh, Eu estou falando, interpretando o que eu sinto que lhe passa na jogadora, não? É muito importante para a gente, terceira consecutiva. O José deu oportunidade para alguns jogadores que não tinham tanta oportunidade para jogar. A gente conseguiu manter o nosso ritmo da mesma forma como foram os outros jogos. Muito boa para nós, nós estamos numa crescente e acredito que é um jogo muito importante é um passo muito importante para a nossa vitória.